Nosotros salimos primero y segundo de primaria, con lo cual pues, os voy a contar así a un, un par de experiencias que hemos tenido tanto en primero como en segundo y cómo pues, hemos incorporado estos contenidos ecosociales en los proyectos. Entonces, bueno, pues, en primero hicimos un proyecto de cocina que además pues, lo comenzamos un poco cuando empezó todo este tema de cambio en los menús eh, escolares y bueno, pues, lo que pretendíamos era que el alumnado fuera capaz de elaborar una dieta saludable y que además fuera sostenible, entendiendo un poco los conceptos pues, de alimentos de temporada y alimentos de proximidad. Entonces, pues para empezar a trabajar con ellos, el tema de la alimentación saludable, pues tiramos del menú del colegio, claro, lo estuvimos analizando y comparándolo con la rueda de los alimentos, y una vez que ellos ya pues entendieron un poco pues los grupos de alimentos y las proporciones pues tuvieron que elaborar eh, una carta para un restaurante ficticio eh, en el aula entonces pues tuvieron que aplicar un poco esos aprendizajes y además pues daba la casualidad que en el menú vimos que había un día sin proteína animal como habéis comentado vosotras y bueno pues dio pie a preguntarnos pues que, pues que era el vegetarianismo, los que conocían a alguien de su entorno eh, vegetariano pues nos preguntaron el porqué de su dieta y al final cuando nos pusimos a elaborar los menús para este restaurante pues decidieron hacer uno con proteína animal y otro sin, sin proteína animal. Eh, una vez que aprendieron un poco el concepto de, de alimentación saludable pues pasamos a ver lo que era en los alimentos de proximidad. Para ello pues, usamos en un material que nos ofrece la Asociación entre Pueblos, que tiene una guía didáctica sobre todos estos temas, hicimos varias actividades. Una de ellas, así que os cuento, por ejemplo, pues fue la de las naranjas viajeras. Entonces a cada equipo les dimos unas naranjas de mentira y bueno, pues, les contamos que unas eran de Valencia y otras de, de Brasil. Entonces pusimos una carrera, una carrera de obstáculos y poniendo más obstáculos a, a las naranjas que venían de, de Brasil. Y ellos, pues el equipo tuvo que hacer esta carrera y al final, pues reflexionar un poco sobre la energía que se invierte en, en el transporte de unas naranjas y de, y de otras. Y bueno, pues como fue tan vivencial, la verdad que las conclusiones aparecieron, aparecieron enseguida. Eh, bueno, también hemos trabajado lo que son los alimentos de, de temporada y para eso pues unimos el área de sociales con el área de artística. En sociales como tenían que trabajar las estaciones comunidad de tiempo, pues nos vino al pelo. Y en artística pues les presentamos al artista Arquim boldo Tiene bueno justo, tiene una serie de retratos en las que representa cada estación con las frutas y verduras de esa estación. Entonces hicimos un trabajo conjunto de las dos áreas. Estuvimos analizando qué frutas y verduras se usaban en unos retratos y otros y luego ellos pues tuvieron que hacer los suyos propios, decidiendo qué estación querían representar y con frutas y verduras de plástico, con fotos, pues hicieron sus composiciones. Hacia el final del proyecto nos propusieron hacer un desayuno en clase y nos pareció una buena manera de, de aplicar un poco pues, todo lo que habíamos aprendido. Entonces primero tuvieron que decidir qué, qué, qué era lo que íbamos a hacer de desayuno y claro, tenía que ser algo saludable y además tenía que tener en cuenta pues las alergias de, de las dos aulas. Entonces pues eligieron hacer un, pues, zumos y batidos de frutas. Eh, lo siguiente fue pues qué frutas, porque además claro, ellos imaginaban pues unas cosas muy exóticas, pero estábamos en noviembre. Entonces bueno, pues tuvieron que aterrizarlo y ver qué frutas teníamos en ese momento en de temporada y ya pues hicieron su lista de la compra. Y lo siguiente fue, pues, donde vamos a comprarlo. Entonces, estuvimos viendo en el, en el barrio, en el entorno del cole, pues, qué negocios nos podían servir. Y encontramos unas fruterías y, bueno, pues así también un poco reforzamos un poco la idea de la compra en el pequeño comercio. Nos fuimos una mañana todos juntos con sus listas de la compra, se trajeron las bolsas de casa para no tener que pedir bolsas de plástico en la frutería, compramos la fruta y luego clasificamos hicimos los zumos y, y los batidos y la verdad que salió muy bien y además yo creo que fue una buena oportunidad, todos lo probaron y yo creo que los, que fueran partícipes de todo el proceso de decisión pues hizo que incluso a los que les cuesta un poco más probar cosas nuevas pues animasen a, a darles así una oportunidad. Luego, además, pues, aprovechando el tema que nos daba bastante juego, pues, quisimos incluir un poco las. Bueno, pues, reflexionar sobre las tareas de cuidados, tanto en el cole como en, como en casa. En el cole, pues fuimos bastante a la cocina, entrevistaron a las cocineras y al cocinero, hicimos algunas recetas con ellos y así pues, se pudo visibilizar un poquito más su trabajo. Y luego en casa, pues aprovechamos un material que ofrece el Instituto a la Mujer. Se llama el misterio de chocolate en la nevera, que a través de una serie de cuentos pues, ofrecen una serie de actividades. Y bueno, pues reflexionamos un poco sobre quién en casa eh, se encargaba de ir a la compra, qué otras cosas eh, les aportaban a ellos en casa, qué otras cosas se compraban que no, que no fueran alimentos, pero que les ayudaban en su bienestar, qué tarea realizaban ellos en casa y, y cómo podrían e implicarse un poco más. Entonces, bueno, pues al final nos quedó un proyecto bastante, bastante redondo y bueno, pues ahora os voy a contar desde el segundo que giro en torno a la casa de campo normalmente en segundo solemos eh, hacer un proyecto trimestral sobre un ecosistema y normalmente pues es verdad que cogemos así un ecosistema muy llamativo con animales y plantas bastante llamativas y nos permite trabajar todo el bloque de seres vivos de ciencias naturales de ese año y bueno, pues elegimos la casa de campo dos motivos Por un lado pensábamos que era una oportunidad para pues, darle importancia a, a animales y plantas que igual a primera vista pues, no son tan llamativos, pero no por ello dejan de ser menos importantes. Y, y por otro lado porque es un entorno que tenemos muy cerca del cole y era una buena oportunidad de, de aprovecharlo un poco más. Entonces pues, lo primero que hicimos fue investigar con la flora y fauna autóctona ver qué animales y qué plantas había en la casa de campo y bueno pues nos dimos con bastantes curiosidades que lo hicieron de esos animales más atractivos para ellos. Además pudimos observar insectos que suele ser ese grupo de animales un poco que genera más rechazo y, y les cuesta más encontrar la belleza. Y desde el área de matemáticas se trabajó mucho la, pues, conceptos como la simetría que pues aprovechamos eh, todo, todo el mundo de los insectos. Además vino una familia a darnos un taller de especies invasoras que nos vino también al pelo y lo pudimos aplicar a las cotorras argentinas que pueblan la Casa de Campo y reflexionamos un poco sobre los efectos de la domesticación de algunos, de algunos animales. Luego, pues desde el área de lengua, leímos bastantes noticias de prensa sobre el vaciado del lago de la Casa de Campo y toda la polémica que surgió en torno a las carpas que allí había... Y bueno, pues se hizo un debate sobre un poco los argumentos que presentaban los diferentes colectivos. Eh, en segundo, realizamos eh, bastantes tertulias dialógicas. Les ofrecemos un texto y en base a ese texto ellos tienen que comentarlo, pero se organizan de forma autónoma. El adulto, digamos, que está fuera de, de ese momento de, de trabajo en el aula. Y entonces aprovechamos las tertulias para presentar algunas. Eh, textos pues, que nos parecía que también nos permitían trabajar eh, contenidos ecosociales, eh, hablamos de la historia de la Casa de Campo y cómo inicialmente era un cuento privado de caza del rey y luego se abrió como parque público a la ciudadanía, entonces pues, se reflexionó bastante sobre pues, la titularidad pública de algunos espacios y su importancia. También hablamos del zoo, de cómo estaba la Casa de Fieras, cómo se trasladó a a la casa de campo, y ahí pues, se hizo un debate importante sobre los derechos de los animales, de la importancia que viviesen en su hábitat natural. Eh, además, lo compaginamos con un cuento que se llama Rescate Animal, que es muy, pues, un cuento ilustrado en el que precisamente se reflexiona un poco sobre cómo pues, los animales no están en la tierra para ser controlados por nosotros. Y bueno, pues la verdad que dio lugar a un debate bastante bonito y terminó un poco como actividad, una de las actividades finales, en una visita a un centro de, de recuperación de fauna autóctona. Es verdad que era un centro que estaba lejos de la casa de campo y que parecía que nos salíamos un poco del tema, pero pensábamos que era más coherente con, con lo que queríamos trabajar en el aula y además de esta manera pues también... Bueno, les enseñábamos el trabajo de personas comprometidas con los seres vivos y luego pues la verdad que al final se dieron algunas situaciones muy bonitas como por ejemplo que una alumna pues a los pocos días de terminar el proyecto pues encontró una ave con su familia que no podía volar y bueno pues ella fue la que les explicó pues lo que tenía que hacer y cómo cogerla, como se llamaron al centro de recuperación y les llevaron el ave y bueno pues que al final ese es un poco nuestro objetivo que sean capaces de de implicarse, de comprometerse y, y transformar la realidad que les rodea.